Hoy eh, el tema que vamos a conversar es sobre el arte de ser feliz, y ustedes vieron que ahí había un titulito que decía que no todos los días son buenos, pero siempre hay algo bueno en cada día, y nosotros eh, vamos a aprender lo que le llamamos el yoga de la felicidad. Eh, porque si yo les hiciera la pregunta en este momento, durante el día, ¿cuántos de mis pensamientos me perturbaron? ¿Cuántos de mis pensamientos fueron de mucha eh, negatividad o cosas inútiles? ¿Y cuántos de mis pensamientos fueron pensamientos elevados, poderosos, benevolentes, de amor? Y si ustedes observan en este momento ahora cómo está mi nivel emocional, mi nivel mental, qué palabras hablé durante el día, porque todo eso influye en mi bienestar. Y uno se puede fijar que de acuerdo a cómo uno usa su mente, posiblemente tenemos poca experiencia de felicidad. De hecho, en un lugar en el que me tocó hacer una encuesta sobre bienestar, eh, preguntaba a las personas, al staff, al personal, que cuál, cuál era la emoción que más habían sentido en estos momentos. Y habían de todo. Y la que menos marcaron era la felicidad. Entonces, ¿eso que nos está mostrando? Que nosotros estamos viviendo eh, de alguna manera como a medias. Si nosotros no experimentamos bienestar, motivación, eh, ganas, entonces, ¿cómo es mi calidad de vida en este momento? Y por eso, eh, en este yoga de la felicidad, en el arte de ser feliz, una cosa muy importante es entender qué es yoga para poder ser feliz. Porque yoga significa unión o significa conexión. Y en este caso, no, yo me tengo que unir o conectar con el propio ser. Y vean qué interesante, porque... La palabra para eh, denominar una enfermedad mental, una de ellas es esquizofrenia. Y esquizo significa estar dividido, estar separado. Y llega a tales niveles esa separación que incluso hay como casi la experiencia de diferentes yos. Eh, y eso es lo que determina ese tipo de, por ejemplo, de enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? El yoga significa unirme, ser un solo yo, un solo yo. Y esto, ¿cómo se hace? Vean ustedes, imagínense que ustedes siempre son ustedes. Cuando ustedes eran bebés, ustedes eran ustedes. Luego, cuando fueron niños, siguieron siendo ustedes. Después crecieron, se hicieron más grandes, siguieron siendo ustedes. Ahora que estamos en este momento, seguimos siendo nosotros. Yo siempre soy yo. Yo soy uno solo. Ese sentimiento de integrar en la meditación, en el yoga, es la primera parte para yo regresar a un momento de de felicidad, de bienestar interior. Es una felicidad donde yo me siento yo. ¿Quién soy? Y en este sentirme es tiene diferentes niveles. Por ejemplo, puedo ser que yo me vista con saco y corbata o me vista con ropa deportiva. Yo sigo teniendo la misma profesión o la misma ocupación independientemente de la ropa que me ponga. No es porque me ponga saco y corbata que soy más inteligente a cuando ando con ropa deportiva o cuando ando con pijama. Yo sigo siendo yo. Yo no cambio por la ropa que me pongo. No cambio por la edad que tengo. Yo no cambio por si viajo de un lado a otro. Yo siempre soy yo. Y esto es tan importante porque yo he visto que en la medida que uno más se deja de alguna manera atrapar por esos condicionamientos sociales, se va distanciando de su ser y se va distanciando además del universo. Ese, ese hecho de distanciar genera tristeza. Por ejemplo, el hecho de aprender la discriminación de aprender que hay algunas… el rechazo, algunas cosas, el aprender el asco, todo eso es aprender separación. Por eso nosotros lo primero que tenemos que hacer es yoga, unión, unión conmigo, unión con todo, no discriminación, ir más allá de esos sentimientos de separación. Yo soy parte de un universo hermoso, maravilloso. Y también la unión con la fuente divina. Porque de alguna manera, el sentimiento de haberme separado de tanto tiempo de este guía supremo o del padre espiritual o la fuente universal de amor, como lo quieran llamar, o Dios, el hecho de sentir una separación de esa fuente pura de amor también nos hace sentir un vacío de repente tengo una amiga que me decía es que yo siento a veces que dios no me escucha que dios no está que yo estoy sola pero en realidad Dios siempre está está siempre disponible siempre accesible y yoga también significa esa conexión o unión con lo divino, con el ser supremo, con la fuente. ¿ya? Entonces, una vez que yo empiezo a integrar, a unir, yo vuelvo a mi esencia y el sentir esta esencia de, de luz, de ser el alma, de ser yo, eternamente yo, siempre seré yo. Para los que creen en, en que uno reencarna, incluso en el otro cuerpo seguiré siendo yo con otro cuerpo. O sea que yo siempre, eternamente seré yo. ¿Se pueden imaginar? Entonces, ¿con quién tengo que estar feliz? ¿Con quién tengo que, que conectar y sentir que lo conozco? Y aprender a conocerlo. Es con este ser que soy yo. Entonces eso es lo primero, la base. Y luego, paradójicamente, para lograr eso, también necesito aprender al desapego. Pero el desapego no significa desconexión. Significa libertad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el hecho de, de entender quién soy yo, con profundidad me hace separarme de la identidad falsa por ejemplo de que yo soy el trabajo y que si no tengo trabajo entonces casi que yo no soy una persona valiosa pero yo con trabajo o sin trabajo sigo siendo una persona valiosa yo con pareja o sin pareja sigo siendo una persona valiosa yo con hijos o, o sin hijos me explico es que en realidad nuestra identidad requiere la separación del mundo externo. Entender que lo que pasa afuera no me pasa a mí. Lo, las decisiones que toman los miembros de mi familia no las estoy tomando yo, las están tomando ellos. Y necesito ese desapego sano. La vida de los demás no es mi vida. Y cada quien tiene el derecho y la necesidad de hacer su propia vida y yo tengo que confiar en eso dejar que cada quien tome sus decisiones que cada quien haga lo que tiene que hacer y yo poder mantener mi estado interior tranquilo feliz estable porque lo que hacen ellos no lo hago yo me explico se los voy a decir con otro ejemplo a veces cuando a los hijos les va mal en la escuela, ¿verdad? muchas veces eh, he escuchado amigas diciendo, es que nos sacamos mala nota. <risa> ¿verdad? Y se sienten tan mal, nos sacamos mala nota. Pero quien se sacó la mala nota no fui yo. Depende del, del esfuerzo, del estudio, etcétera, Del hijo. Y yo puedo apoyar. Puedo guiar, pero yo no, no soy quien, quien tiene que estudiar. Es el hijo. ¿Me explico? Yo, yo no puedo asumir la responsabilidad del otro. Porque el otro tiene que cumplir su propio papel, en su propia misión. Yo solo estoy colaborando, facilitando. Pero yo no voy a vivir la vida del otro. ¿Captan así mejor la idea? Es decir, que yo necesito entender... De una manera muy clara que lo que, me, lo que pasa no me pasa. Si por ejemplo ahorita que, que muchas personas eh, eh, han tenido que cambiar su dinámica en el trabajo eh, y a veces en el trabajo hay cambios que a uno no le parecen o hay cambios que o hay un, una carga especial más laboralmente llega el momento en que yo soy el trabajo, como que, como que asumo que eso es mi vida. He estado hablando con personas que se comprometen tanto con ese trabajo que se olvidan que es solo un trabajo, que no son ellos. Entonces, si de repente no hay presupuesto o de repente se toman decisiones distintas a las que yo hubiera querido, eso está pasando afuera en el trabajo, no me pasa a mí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es el nivel de, de equilibrio que tengo que tener. Eso se le llama ser amoroso, es decir, tener una unión espiritual con, con el ser, con todo y con Dios. Pero también tener autorrespeto, sabiduría y libertad. Eso es un arte. Y muchas veces, nosotros perdemos la felicidad por ese apego. Y además, con eso del desapego hay cosas muy interesantes. A veces, nosotros creemos que la felicidad está fuera en las cosas o en las personas. Y efectivamente, si yo baso mi felicidad en cosas que son cambiantes y temporales, en que de repente alguien me elogia, o cierta gloria, o cierto éxito, o, o cierto objeto, pertenencia, todo eso que les estoy diciendo es absolutamente temporal. Y cuando eso cambia, también se va mi felicidad. Es decir, que los pilares de mi felicidad están basados en arena movediza, en cosas que no se sostienen por largo tiempo. Por lo tanto, yo necesito recuperar el, el crear mi propio bienestar interior con silencio. Vean qué interesante, por eso ustedes ven que las imágenes de los yoguis, de las caras, de los meditadores, siempre se ven como en una dicha, como en un estado así, como de felicidad sutil, espiritual. ¿Por qué? Porque resulta que es un estado de silencio en el que ahí no hay opiniones, no hay sacar conclusiones acerca de nada, no hay prejuicios. Es un estado más allá de todo el ruido de lo inútil, donde el alma está en un estado de paz, de conexión espiritual con el ser que es la fuente pura de paz, de dicha. Y en ese estado el alma siente felicidad. Y de alguna manera es como que me sintonizo nuevamente con quién, con mi, con mi propósito o con mi, mi origen, por de alguna manera decirlo, ¿verdad? Porque yo lo que siento es que... Con el transcurrir del tiempo, lo que nos sucede es que nos olvidamos mucho más de nuestro origen. Y el alma, antes de entrar en este cuerpo y en este mundo, tiene un origen de mucha paz. que Es en el mundo de las almas, en el mundo de la luz, de la quietud, del descanso. Eso se nos olvida. Y nos empezamos a complicar mucho la vida y también la mente. Por eso, para lograr felicidad, necesito reconectar con esa esencia. Y esto que les cuento, eh, hoy o anteayer, creo que fue, hablé con alguien, hicimos un ejercicio así como el que les estoy comentando, de reconectar con el ser. Era para hacer una relajación, algo muy sencillo, y volver a sentirse a sí mismo. La persona no podía dejar de, llorar, llorar, llorar. Pero era como un alivio. Era como un alivio el al reconectarse con, consigo mismo. Porque él me comentaba que durante mucho tiempo ha estado queriendo cuidar a su mamá enferma. Que buscando casa para alquilar porque tienen que salir de la casa e irse a otra. Que de repente tiene que hacer las labores domésticas o apoyar en la oficina. Diferentes cosas. Que cuando tomó un momento de silencio para relajarse y reconectar consigo mismo, se sintió tal cosa que no podía parar de llorar. O sea, ustedes se pueden imaginar qué experiencia, o sea, cómo, cómo es la emoción de volver a sentir que yo existo, que yo soy, que estoy ahí. Y que no soy solamente un corre-corre para, para afuera, sino yo estoy. Entonces, eso es un área muy importante. Es el primer paso de este yoga de la felicidad, del arte de la felicidad. Ahora, la segunda eh, aspecto que quiero contarles hoy es cómo usar la mente en diferentes momentos de retos de una manera optimista, proactiva, positiva. Porque eso es extremadamente importante para yo estar feliz. Es decir, la manera en que yo uso mi mente es la manera en que yo me siento y yo creo mi, mi experiencia de vida. Entonces les voy a contar con algo que me pasó recientemente. Recientemente, mi papá estaba sintiéndose mal y solo me puso un mensaje de, ¿estás libre para, apoyar, para acompañarme en caso que necesite ir a emergencias? Entonces, yo con solo ese mensaje dije, bueno, te, voy a, a cambiar las cosas para hacerme disponible. Entonces, le dije, sí, estoy libre y me fui a meditar. Porque siempre que pasa algo retador, mi estrategia primera es introspección, siempre volver a un momento de paz. Entonces yo me fui a meditar y ahí tuve la experiencia, un pensamiento positivo que se me vino y es, usted tiene todo lo que necesita para que él sea bien atendido, él tiene todo lo que necesita. Y eso me quedó como un mantra durante toda la noche mientras lo fui a buscar, lo llevamos a emergencia, ya lo trataron, ya lo volví a dejar en casa. Siempre sentí la fortuna de tener un lugar donde llevarlo, la fortuna de que lo atendieran de una vez, la fortuna de que yo pude acompañarlo y después volver a, a él a ir a, a su casa y descansar. Es decir, que toda la experiencia fue como de apreciar que todo lo tengo para, para este momento que es un reto. ¿Me explico? O sea, cuando hay un momento retador, hay frases eh, positivas que me hacen cambiar la perspectiva y me sacan de un estado de negatividad. Por ejemplo, si no salió algo como yo esperaba, hay una frase que dice, si se cierra una puerta, otra se abre, y eso es, es cierto, bueno, no era por ahí, va a ser por allá, o sea, no es la única opción, va a haber otras, ¿verdad? Esas son frases importantes que son pensamientos que me ayudan como a, a mantener una perspectiva adecuada de la realidad. Porque vean, cuando uno empieza a pensar de forma negativa, ¿uno qué le pasa inmediatamente? ¿Qué le pasa? Además de que uno se siente terrible, ¿verdad? Uno se bloquea. Y no ve opciones, no ve qué hacer. No sé si ustedes han descubierto de esa forma, ¿verdad? Y entonces, como uno no ve opciones, lo que uno hace es como querer como... Como de alguna manera ahogar las penas, eh, ya sea en cosas que me evadan de la realidad, ¿verdad? O efectivamente en el traguito, ¿verdad? O, eh, no sé, hay también cosas positivas que se hacen, como hacer mucho ejercicio, o meterme en el trabajo y me hago adicta al trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, porque no estoy enfrentando la situación que necesito resolver con una actitud positiva. Lo estoy intentando evadir, dar vueltas, ¿verdad? Entonces, es importante pensar de otra manera. Eh, hay otras frases que también son tan importantes. Por ejemplo, lo que llega es por algo y lo que se va también es por algo. Entonces, si llega, excelente, por algo vino y si se va, excelente, también por algo se fue. ¿Eso que implica? Con mucho respeto aceptar la vida en el presente con todo lo que tengo y todo lo que no tengo y encontrar un sentido a lo que pasa. Entonces me pone en modo de aprendizaje, en modo de descubrimiento, ¿sí? Otros es, por ejemplo, Na, si, lo que no te mata, te hace más fuerte. ¿Han escuchado eso? Entonces, a veces vienen crisis fuertísimas. Pero yo seguí viva y sigo aquí. Porque lo que no me mató, me hizo más fuerte. Entonces, voy a seguir adelante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si lo logré superarlo, me logré levantar, es por algo. Entonces, estoy más fuerte y voy a aceptar que efectivamente logré pasar la situación y ahí les tengo otro ejemplo cuando yo estaba en la universidad llevé un curso que no sé por qué lo llevé en ese momento pero era precisamente sobre las patologías sociales por ejemplo estudiamos el movimiento nazi y resulta que eh, trajeron para visitarnos eh, algo, alguien que siempre me marcó que fue una persona sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz y ella era una niña en ese momento ¿verdad? O cuando, cuando estaba ahí y bueno en ese momento los campos de concentración siempre les marcaban con un número en su, en su brazo eh, para identificar que, que ahí estaban bueno ya que no estaba contando el cuento ella sobrevivió ¿verdad? pero ella la, el, a partir de esa sobrevivencia de un momento de, de, de estar enfrentando una muerte fija y bueno, y enfrentar la muerte de mucha gente cercana a ella, a partir de ahí ella se hizo una persona eh, que apoya o apoyó a muchos para superar sus dificultades emocionales de pareja, violencia, abusos, porque ella dice, si no te mató, te hizo más fuerte. Y ella siempre contaba su experiencia. Y eso eso a mí como que me... Yo siempre pienso, si, si alguien así lo hizo, porque yo no? O sea, yo también puedo ser una muestra de que puedo salir adelante. Y bueno, y ahí hay otra frase que también se puede recordar, que es que nunca llueve eternamente. Tarde o temprano sale el sol. El sol vuelve a brillar. Entonces, ¿eso qué implica? Efectivamente vienen tormentas, pero no vienen para siempre. Ningún problema dura 100 años, ¿verdad? Siempre pasan y todo va a pasar. Este momento también va a pasar. Y después va a brillar el sol. Entonces, es un momento transitorio. Y yo recuerdo que pensar así en un momento que, que estaba en un concierto, que era muy joven yo y estaba en un concierto y estamos esperando la entrada y éramos muchos, ¿verdad? Pero en eso que la gente está impaciente, no abrían Y se viene un tumulto. Y llegó el momento que me están apretando tanto que yo no podía ni respirar, nunca había sentido eso. Pero yo en mi mente pensé, esto es como cuando me meto en una piscina y no puedo respirar, en algún momentito ya salgo como otra vez de la piscina y podré respirar. Entonces yo no sé cuánto rato quedé ahí, pero como no me desesperé, yo solamente estaba pensando que, está, que esto ya iba a pasar y efectivamente después se dieron cuenta, ya hicieron espacio y todos pudimos respirar otra vez. Pero cuando una persona que estaba a la par se desesperó, ¿qué pasó cuando hicieron espacio? Se cayó, eh, la pisaron y todo, porque estaba tan desesperada esa persona que... Eh, le dio además como ansiedad. Entonces vean qué importante la forma en que yo uso la mente. Esto que le estoy diciendo son ejemplos de un entrenamiento de cómo poner mi mente y usarla bien. Ya que una mente mal usada puede generar una gastritis, colitis, jaquecas, depresión. Pero ¿qué no puede hacer una mente bien usada? ¿Qué es ser una mente brillante? Ser una mente brillante no es solo ser como Einstein, que hace unos, unos inventos fantásticos. Pero ser una mente brillante es una mente luminosa, una mente que emite esperanza, que emite paz, que irradia dicha, optimismo. Eso es ser una mente brillante y eso también se construye. Por eso es quedarse tiempo para reconectar con el ser, para meditar, para profundizar en qué es una mente positiva, elevada, pura, limpia, qué es, y volver a sentirla todos los días. Y si ustedes lo hacen regularmente, ustedes van a ir viendo cómo se les va a ir haciendo natural que esa sea su forma de pensar. Ok, entonces quería compartirles eso y hacer un pequeño ejercicio en este momento. Si, si pueden, ahí donde están, es un ejercicio muy breve de meditación. Y muy sencillo. Yo quisiera que en este momento, ustedes ya observaron su mente. Todo está bien, no importa qué tipo de pensamientos están no importa, pero en este momento vamos a procurar dejar al mundo externo afuera. Eso implica mensajes, familia, trabajo, noticias, todo eso lo vamos a dejar afuera. Y por un momento voy a reconectar con total conciencia con este ser que soy yo y que siempre he sido yo voy a volver a sentir que dentro hay una parte constante inmortal, eterna, que es yo el alma, la luz, la conciencia, esa parte siempre existe yo siempre estoy yo soy solo uno integrado un solo ser yo soy como una pequeña esfera de luz en el centro de la frente soy sin peso sin nacionalidad sin ningún estilo de vestir, porque el alma está más allá de todo eso. Yo solo soy luz. Mi esencia es el amor que conecta, conecta con todo. Con confianza, con paz, con benevolencia al igual como la fuente divina de amor con Dios, con quien es tan fácil conectar, al igual como cuando uno abre cortinas de su ventana y siente el sol, así abro las cortinas de la mente para sentir la energía pura de Dios, que me baña, que me sana, me alimenta, y así conecto como un canal de ese amor con todo el universo, de una manera abierta, amorosa, pacífica. De la misma manera, voy a cuidar mi mente y en ese momento, Tratarla como si fuera un terreno que tengo que limpiar. La llené de tanta basura el día de hoy. Tiene espinas, tiene maleza. Todo eso lo tengo que quitar de mi mente. Sacar, soltar y preparar mi mente para sembrar los pensamientos elevados, puros positivos que a partir de hoy voy a sembrar porque la mente es mi terreno interior y soy yo quien la cuido Om Shanti